Amigos, buenas noches. Hola. Les habla el doctor Ramón Ramírez Eraso. Como habíamos quedado, el día de hoy vamos a tratar de explicarles a ustedes las implicancias del modelo económico neoliberal que está regulado en la Constitución y las perspectivas y los proyectos de nueva Constitución que. El presidente Castillo, el señor Vladimir Serrón a través del Partido Perú Libre, eh, pretende implementar. Solamente una pregunta por el audio, por favor, dígame si está correcto. ¿Se escucha bien? Ya. Entonces, este, vamos a, a resumir lo que ha sucedido esta semana. ¿no? para luego entrar a los dos temas de fondo que son los que le interesan a ustedes eh, en primer lugar el, el viaje de, de Castillo ¿no? el viaje de Castillo que ha significado en cierta medida algún tipo de especulación ¿no? en el sentido de de saber ¿no? si el Perú va a mejorar sus condiciones económicas y políticas porque él se ha presentado ¿no? Tanto en la OEA como en su, como el órgano, digamos, alternativo, que es la CELAC, y también ante las Naciones Unidas. Bueno, en, en síntesis, ha, ha sido un viaje, digamos, que no le reditúa mucho al presidente, ya, porque no hay este, cosas concretas que haya llevado, sino simplemente un mensaje, ¿no? Un mensaje de apaciguamiento, si cabe la palabra, ¿no? A los, inversionistas, extranjeros, ¿no? ante quienes ha dicho, ¿no? claramente, ustedes podrían haber escuchado que en el Perú no va a haber expropiaciones, estatizaciones, que no se va a, a, a quitar la propiedad a nadie, y por lo tanto él está reclamando, ¿no? reclamando no, está pidiendo a, a la banca internacional que vengan a Perú a invertir bajo las actuales reglas que están reguladas ...por la Constitución neoliberal de 1993. Eso hay que tenerlo... ...con mucha claridad. O sea, él les ha ofrecido estabilidad jurídica... ...tributaria, económica y política... ...respetando la Constitución de 1993. Evidentemente, esto parece estar en contradicción... ¿no? ...con la campaña... ¿no? ...que están haciendo acá en Lima y a nivel nacional... Eh, Vladimir Serón y el Partido Perú Libre, que están desarrollando un intenso proselitismo para convencer a muchos ciudadanos de que se necesita la nueva constitución. No, el Perú necesita la nueva constitución según ellos eh, y que por lo tanto este, se, se requiere este, eh, instalar un, una asamblea constituyente. ¿Para qué? para dar una nueva carta política que sustituya a la Constitución de 1993. Acá yo veo un mensaje contradictorio eh, de, de parte de lo que ha dicho Castillo en Estados Unidos y de parte de lo que se dice acá en el Perú a través de los consejos políticos de Perú Libre. Bueno, los inversionistas extranjeros no tienen un pelo de tontos. Y están evaluando, digamos, estos, estos mensajes que, que se han expresado y que, en buena manera, significa, ¿no es cierto?, la salida final a la crisis este, que estamos viviendo, que yo la, la veo un poco lejana. Y les voy a explicar por qué. Fíjense. Esta semana que viene tiene que Resolverse el, el problema del ministro de Trabajo, el problema del señor este ministro que ha sido tachado, impugnado, censurado por parte de las fuerzas de, del bloque de derecha. ¿No? También hay algún doble discurso. ¿no? No, estamos acá, me acuerdo, ¿no es cierto?, de la clásica, de la clásica táctica, ¿no? De los apristos ¿no? De la escopeta de dos cañones. Que es muy, este, peligrosa, ¿no? Muy peligrosa, ¿no es cierto? Este, jugar, este, con dos o, o tres discursos de acuerdo al escenario donde te presentes. Es peligroso porque al final el que lo dice, el presidente o José Ron quedarían como mentirosos, ¿no? O Bermejo escopeta de dos cañones, que lo usan casi todos los partidos políticos. O sea, se acomodan al escenario que están tratando de persuadir. Pero lo cierto es que esta semana que viene se da la interpelación y acá vamos a ver la actitud que va a tomar Castillo. Yo creo que ahí se van a aclarar el panorama. Si Castillo le da su pleno apoyo a este ministro Maraví, a quien se, se le acusa, ¿no es cierto?, de, de pertenecer o ser un miembro sen, del de sendero luminoso, eh, se estaría, digamos, este, confirmando una serie de hipótesis que se habían trazado en estos últimos meses, ¿no?, de, de, ese, de ese pacto, de esa alianza que tiene este Castillo con el MOADEF. y que es cuestionada por los sectores de, este, de Perú Libre. El problema es, si es que el presidente de Castillo y el Premio Bellido a jugársela por Maraví para pedir una cuestión de confianza. A pesar de que la cuestión de confianza en estos momentos está limitada en sus causales por la ley que ha aprobado, digamos, este, esta mayoría de derecha. Y que de qué importante hay, una, hay una, una, un proyecto de ley aprobado que limita, ¿no es cierto?, las causales por las cuales este, el, premier, el primer ministro puede pedir el voto de confianza. Lo podía haber hecho en el caso de, de Maraví si es que se le pretendía censura si censuraban a Maradí, digamos, están censurando al, al primer ministro y a todo el gabinete. Por lo tanto, se, se, se. No como causal para disolver el Congreso. La Constitución exige que sean dos, ¿no? Dos gabinetes censurados, entonces este, el presidente quedaría habilitado para disolver el Congreso. Esto es muy importante, señores, porque esta semana, para mí, ¿no? Se define la situación del, del gobierno de el señor este Castillo, o, o, lo que lo que se haga con el ministro Maraví va a decidir, ¿no es ¿cierto? Los pasos futuros que se que vayan a dar en las alianzas políticas y en las decisiones finales, ¿no? Que tome que tome eh, el presidente Castillo. ¿Por qué? el presidente Castillo y el señor Cerrón están poniendo este, como uno de los objetivos fundamentales de su gobierno la elaboración de una nueva constitución, de la convocatoria de una asamblea constituyente. Sencillamente porque ellos creen, ¿no es cierto?, que logrando la convocatoria a esa asamblea ellos van a poder movilizar a, a millones de, de peruanos a nivel de todo el Perú. Y van a producir una suerte de golpe de masas. Ellos quieren ganar las calles, ¿no es cierto?, con esa consigna. Pero creo que eh, no están pisando a tierra, ¿no? El asunto es de que todavía ellos están viviendo, digamos, un, una interpretación errónea de los resultados de las elecciones. Si ustedes revisan, ¿no es cierto?, la, los resultados oficiales de la ONPE, Castillo sacó en primera vuelta 15%. Y, y, y Keiko Fujimori sacó 12% de la votación. Esa es su real caudal electoral. ¿no? De la alianza de, de Libre, cerrón Castillo, Evo A. 15% al, al, al, que, que aumenta cuando se disminuyen los votos nulos y los votos en blanco. Pero ellos creen ¿no? que su caudal electoral es el 50.1% que sacaron en la segunda vuelta. Lectura errónea, lectura equivocada. ¿Por qué? Porque el 35% de votos no fue una votación de Perú Libre, ni de Castillo, ni de Mogadés. Fue un conglomerado, ¿no es cierto?, de ciudadanos ¿no? que históricamente, históricamente, han votado en el sur por un candidato antisistema o un candidato de protesta. Un candidato este, que recurse al sistema actual. Y le doy el dato correcto, ¿no es cierto? Elecciones del 62 con Belaunde, el sur votó por Belaunde, de forma masiva. Elecciones del 63, el sur votó por este por Belaunde. Elecciones de 1990, Fujimori, el sur votó por Fujimori. Elecciones de este, del 2001 con Toledo, el sur votó. Igualmente, por Toledo. Elecciones este, del 2011, el sur votó. Por Toledo, por, este, por Humana. Elecciones de 2016 con Fujimori, donde la candidata este, Verónica Mendoza casi llega al 20%, el sur votó por Mendoza. No, elecciones parlamentarias de, de enero o febrero del 2020, el sur volvió a votar por ese sector, sobre todo el conocido o llamado bloque antagorista. ¿no? Elecciones este, del 2021... Primera vuelta, el mismo sur no volvió a votar, en esta ocasión, por Castillo. ¿no? Y dejó de lado a la candidata Verónica Mendoza. Fíjese, que, fíjese la, la, la, la importancia de, de, de, de estas estadísticas. O sea, la tendencia de los votos en el sur, digamos, este, siempre han tenido, digamos, esa correlación, ¿no?, que difiere del sector, digamos, este, de ciudadanos que voten al norte y en Lima, porque Lima es una, es un voto más cerrado, es un voto para, por candidatos conservadores, es un voto, este, que no es un voto de izquierda. Entonces, este, Cerrón, Perú Libre, creen que el 35% de votación que tuvieron en la segunda vuelta ha sido un voto, ¿no?, por su candidato por Perú Libre, por el partido, por el adquisito. ¿Eso qué significa? Significa que ellos están sobredimensionando un apoyo político ciudadano electoral que no tienen. Y ese error ¿no? los lleva a pensar que moviendo que la consigna de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, van a poder ganar esas elecciones. Yo lo he dicho, esto lo hemos trabajado estadísticamente, si eventualmente se convocara a unas elecciones a la Asamblea Constituyente, Perú Libre y Castillo perderían la, la elección. Y eso marcaría, ¿no es cierto?, el derrotero, digamos, de, del futuro del gobierno de Castillo. Porque serían elecciones plebiscitarias. ¿Ya? Eso históricamente siempre ha sido así. El partido que está en el poder tiende a perder apoyo del pueblo. Y ese apoyo lo pierde sencillamente porque se diluye, se diluye la luna de miel inicial de los, de los votos este, de los 100 días, de las promesas, porque el pueblo está esperando ¿no? que el presidente, que el nuevo gobierno, cumpla con sus promesas. Y como no cumplen las promesas, sencillamente viene una suerte de desencanto. Si las elecciones fueran en, en octubre, las la, la, la regionales y municipales el próximo año, si, que, si que Castillo no ha hecho un gobierno eficiente, un buen gobierno, en lo que le queda, digamos, de, de estos meses, cualquier estadístico, cualquier analista político serio le va a decir que no va a ganar la elección. No, acuérdense de los balconazos, ¿no es cierto?, de Alan García. ¿no? En sus primeros años de gobierno, el primer año él Votaba la casa por la ventana, ¿no? Hacía populismo. Porque sencillamente quería voto. ¿no? Siempre, siempre ha sido así. Y, y así fue cuando le ganó la elección este, por un margen mínimo, digamos, este Jorge del Castillo a Barrantes. Desde Palacio de Gobierno, Alan García era el candidato a la alcaldía de Lima, ¿no es cierto? Con su balconazo logró superar a todo el bloque de izquierda, ¿no? Y colocó como alcalde a Jorge del Castillo. O sea, esa es una... Tendencia, digamos, históricamente comprobada acá en el, en el Perú. O sea, si las elecciones fueran el próximo año en octubre para los regionales, municipales, y se convocara a un eventual referéndum para convocar a una asamblea constituyente, es probable, ¿no es cierto?, es probable, salvo otros factores inesperados, que el gobierno, que Perú Libre, pierda la elección. ¿Ya? Y para mí eso sería un, un duro golpe. Para cualquier reforma, para cualquier cambio que pueda haber, digamos, en, en el país. O que se quiera implementar en el país. Entonces Hay mucho de fanatismo, ¿no? En, en esto, ¿no? Este, están, es, es que es así, pues, ¿no? De, en, en la teoría política, este, los gobernantes, los presidentes, este, los candidatos este, son, son malos analistas. O sea, no leen bien la realidad en la que están pisando. Por muchos factores. Muchos factores, ¿no? no tienen la capacidad autocrítica, ¿no es cierto?, de darse cuenta de que la realidad es otra. Porque tienen cortesanos, no tienen gente, digamos, este, que está detrás de ellos, que les pinta, digamos, una situación que no, que no es. Siempre ha sido así, ¿no? Acuérdense que este, en Roma, ¿no es cierto?, en, en el imperio Romano, en los primeros años de, de, de esta era, cuando un general, ¿no es cierto?, o cuando el emperador venía de, de una guerra de conquista, el, se, se creía que era un, un dios, un ser divino. ¿no? Y, ¿no es cierto?, los este, pensantes ¿no? en ese gobierno tuvieron la la prudencia, ¿no es cierto?, de siempre colocarle al costado del, del carruaje del emperador un ujier. Un gir es un siervo, ¿no es cierto? Un siervo, un, un ¿no? Que, que se. Que, conducía, digamos, este, el carruaje, llevando al emperador por toda la calle de Roma, hasta, digamos, este, el palacio del emperador, y le decía, ¿no? César, César, acuérdate, acuérdate que eres mortal. ¿No? El mensaje era preciso, el mensaje era preciso porque le estaba diciendo al emperador, pisa tierra. No, no creas lo que te dicen. La realidad es otra a la que tú estás viendo, a la que tú estás este, soñando. Entonces, eh, Castillo, Cerrón, El Movadez, Los Caviares con Verónica, están dando una lectura equivocada de la realidad política y económica que estamos en estos momentos. Y se lo voy a demostrar gráficamente. Me voy a parar, eh, si me siguen, por favor, este, si, no, si no me escuchan o, o si hay problemas con el audio, yo voy a regresar a repetirles este, la explicación, porque para mí es mucho mejor, no por mi condición de, de maestro, de docente, digamos, dar la idea, fuerza a través de un gráfico. Es mucho más ilustrativo. Ya me voy a, a parar para poder este, explicarles a ustedes cuál es, cuál es la verdadera causa, cuál es el verdadero problema Fíjense. una, una. una situación aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo, es una suerte de arquitectura del poder, ¿no? ¿Qué cosa es la arquitectura del poder? Es la forma como se distribuye, ¿no es cierto? Eh, eh, los poderes que se confieren, que le confiere la sociedad, que le confieren los ciudadanos, que es la fuente de poder, que le confiere el pueblo, ¿no? A un conjunto de gobernantes, ¿no? Fundamentalmente una Constitución tiene cinco cosas, ¿no? Que las voy a marcar acá. Este es el esquema clave, ¿no? Lo primero, una Constitución tiene lo que se llama una parte dogmática, ¿no es cierto? Que define lo que se llaman derechos fundamentales de toda persona. Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que están consignados en el artículo primero, segundo, tercero, y en una suerte de artículos este, diseminados en toda la Constitución. Son los derechos que los ciudadanos le exigen al poder que sean respetados, que los garantice que los tutelen Es una suerte de freno del poder. ¿No? Entonces, tiene usted acá, este, derecho a la vida, derecho a la libertad, ¿no? derecho a la salud, derecho a la educación, lo que habla Cerrón y Castillo. Y, y, y lo hab habla estas cosas, digamos, sin conocer, ¿no es cierto? Porque estos derechos fundamentales a la salud, a la educación, el derecho a la atención, ya están constitucionalizados desde la Constitución de 1979. Inclusive el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la vivienda. Son cerca de noventa y tantos derechos fundamentales que están consignados en la, en la Carta Política de la Constitución de 1979, ¿no? Ahí se hizo el, el reconocimiento, ¿no es cierto? De esos derechos fundamentales. Que fueron una copia, les explicó varias veces, ¿no es cierto? De la Constitución Española de 1978 y la Constitución Portuguesa, también de esa fecha, de 1976. ¿No? Y que recogían, ¿no es cierto?, las declaraciones. La Declaración Universal de Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, y la Convención Americana de Derechos Humanos fundamentalmente, que son, ¿no es cierto?, los principales instrumentos jurídicos. ¿Ya? Entonces, respecto a esta parte fundamental, que es la, la primera columna de una constitución, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la constitución del, del, del 93, la, la constitución Fugimonte Sinista, reconoce lo mismo. Y lo que hizo fue suprimir, suprimió como cerca de 20 derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, por ejemplo. La segunda parte de una constitución tiene que ver con la estructura y el sistema de poderes y órganos, ¿no es cierto? En un Estado. Eso tampoco no es ninguna novedad, eso lo tenemos desde el año de 1000. 823, que tuvimos la primera constitución, que fue una copia, ¿no es cierto?, de la constitución de Cádiz. O sea, fundamentalmente es así, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Como, como quienes, como el una constitución, porque eso ya está estructurado hace más de 200 años en el Perú. Y las constituciones, o sea, las 12 constituciones que hemos tenido, repiten lo mismo. Con algunas variantes, ¿no? Con el. el la variable de la bicameralidad o la única unicameralidad. O sea, eh, eh, la tercera parte. Esto sí es importante. Acá está el modelo económico. Modelo económico. Voy a regresar a eso. El cuarto elemento es lo que se llama el sistema de control del poder. ¿No? O sea, cómo los órganos... Y los poderes públicos van a concretar ese sistema de equilibrios y contrapesos. Sistema de equilibrios y contrapesos, porque según la teoría, ¿no es cierto?, la teoría liberal, que fundamenta todo esto, entre los poderes debe haber un mutuo control. Bueno, esa es teoría, ¿no es cierto?, eso es una teoría decimonónica que viene de Deluxe, no estamos hablando de 1686, que fue perfeccionada por Montesquieu. ¿no es cierto? Y sobre todo por los este, padres de la patria norteamericanos, Madison y todos los este, federalistas. Eso tampoco es problema, ¿no? Están conocidos, son conocidos, ¿no? Este, eh, ¿Cómo es el control? El control político, interpelación, ¿no es cierto? censura en el caso de que no conteste las preguntas, cuestión de confianza, disolución del Congreso, Vacancia de presidencia. Vacancia de presidente. Y otra cosa más, no, no, no quiero este, cansarnos acá. Hay otra, otro, otros, este, otros medios, otros instrumentos de control del poder. Pero lo que ha habido en el Perú, digamos, esto sí es problemático, ¿eh? Este Esto es problemático porque esto ha motivado el cierre de Congreso de una suerte de golpe de Estado, ¿no? que se ha visualizado en el caso de Vizcarra, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha cuestionado el uso, ¿no es cierto?, del mecanismos de la disolución de Congreso con la cuestión de confianza, digamos, fáctica. Pero esto, digamos, tampoco es problema, ¿no es cierto? Porque esto se regula, se extiende o se restringe, depende de que tenga la mayoría, ¿no es cierto? De poder en el Congreso. Eso se llama correlaciones de fuerza. Y el, y el último elemento, ¿no es cierto? Que, que, que existe en una Constitución, o sea, la quinta columna, digamos, es la reforma de la Constitución reforma de la constitución. O sea, como en una sociedad, como en un Estado, el instrumento fundamental de convivencia, que es una constitución, puede ser modificado. Y tiene que ser modificado, porque el derecho no es estático, el derecho es dinámico, el derecho cambia. no, El, el, el derecho este, romano del año 1 de nuestra era es distinto pues, al derecho de propiedad que existe actualmente en el 2021. Las instituciones políticas, la democracia, la república, ¿no? El tipo de democracia que, que existe. También ha evolucionado democracia directa, democracia participativa, democracia representativa, democracia delegativa. O sea, no es estático. Y por eso que los teóricos políticos siempre, ¿no es cierto?, se, se han preocupado, ¿no es cierto?, por establecer un mecanismo que le da legalidad y legitimidad al que tiene el poder al gobernante para reformar la Constitución. Y de esta manera, ¿no es cierto?, Evita, pues, este, los golpes de Estado y el abuso de autoridad. Entonces, esto es, es una constitución. Pero de estos, de estas gran, cinco grandes columnas, la más importante es esta, el modelo económico. ¿No? Lo que llaman, otro que llaman régimen económico. Ahora, ustedes me dirán por qué, por qué es importante, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver, ¿no? Esto tiene que ver con la forma, ¿no es cierto? Lo voy a poner por acá. Sí, la, la forma como una sociedad crea su riqueza, ¿no es cierto? esto es importante a ver vamos a ver para que puedan ver ahí lo que... lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces estoy tratando de analizar el modelo económico, la forma como crea riqueza, cómo se crea una riqueza en una sociedad. Entonces el problema de Perú hoy, así como lo es este el problema en Chile, tiene que ver con este modelo económico. Este es el problema. El problema no es ni la parte, digamos, de derechos fundamentales eso no es el problema tampoco lo es el, el, el, la estructura del de, de, sistema de poderes que hay tampoco lo es el, el problema de, del control político porque eso se regula, tampoco lo es el, el problema de la reforma de la constitución, el problema está aquí porque es la forma como una sociedad genera la riqueza y cómo debe, cómo debe distribuir creo que ahí está mejor a ver, avísenme, por favor, ya, por, les, les agradecería que me avisen, porque yo estoy acá, este, avísenme si se, se ve la pizarra, si se ve lo que estoy, este, escribiendo, por favor, para poder continuar. ¿Es correcto? Ya. Entonces voy a parar acá para, para, para, para, para seguir. Déjenme terminar esta parte y luego voy a dedicarme a, voy a, dedicarme a contestar las preguntas que ustedes quieran. Lo que quiero es que entiendan, ¿no es cierto?, esas cinco columnas fundamentales. No, la columna más importante es la del modelo económico, en, todo, en toda constitución. Y ese es el problema. Ese es el problema, este... Lo, lo, lo que pasa es que acá hay unos troles, digamos, que, que están perturbando la, la transmisión, la aislación, ¿no? Este, bueno, pero como les, les he escrito en unos mensajes, este, no hay que dar importancia a esta gente, ¿no? Esta, hay que continuar. Entonces, pregunta, ¿no? La, la pregunta fundamental es esa, ¿ya? La pregunta, este, antes que me olvide, ¿no es cierto? En la anterior este, sesión, el sábado pasado, este, una, una, una, una seguidora, ¿no es cierto? Este, dijo, ¿no? Pero Lucas, este, ha dicho, ¿no es cierto?, que la constitución de Fujimontesinista, este, es legítima, es legal, porque hubo referéndum. Bueno, Lucas, este, Lucas no es, pues, este, constitucionalista, ¿no? no, no, no, conoce teoría política, no es politólogo. O sea, ese es el problema de todo periodista, ¿no? que cree que sabe todo, pero al final sabe muy poco de cada cosa. ¿no? O sea, pica de acá, pica de acá, pica de ingeniería, pica de medicina, pica de derecho, pica de política, pica de psicología, pica de deporte, ¿no? Y ni un hombre ni yo puedo saberlo todo, señores. Todos, todos tenemos limitaciones. ¿Ya? Eso, es grávense bien. Todos tenemos limitaciones. Y la gente inteligente, ¿no es cierto?, se diferencia de los, de los imbéciles, la gente inteligente se diferencia de los imbéciles, porque sabe cuáles son sus límites. Y yo sé cuáles son mis límites. ¿ya? Yo no me creo un saberlo todo, yo no me creo en un tipo soberbio yo, yo, yo no me creo en un tipo que está ganando bien. Yo soy un profesor, soy un universitario, soy un empresario, un escritor, ¿no es cierto? Como ustedes, que trabaja, trabajo de los 15 años, no soy un vago, por eso no puedo estar yo este, en una plaza, yo no puedo estar este, viajando de a España, yendo por, por, por la rúa, este, por, por, por todo el mundo, porque tengo que trabajar. De mí dependen muchas familias. Yo tengo que generar riqueza. ¿Para qué? Para que esas familias puedan comer. Ya yo no soy un responsable para no pagar una planilla. Yo tengo que pagar la planilla. Yo veo cómo, la, cómo, cómo hago esto. ¿no? Yo, sé, yo sé generarse se crear riqueza. Por eso que, que es imposible, ¿no es cierto? Que, que ustedes me vean, digamos, este, perdiendo mi tiempo. ¿no? El tiempo para mí es muy valioso, además a estas alturas de mi vida. ¿Ya? entonces, este, continuamos, Entonces, Lucas, ¿no? Entonces, Lucas ¿no? le en un grave error. Esa constitución del año de 1993 es una constitución espuria, irrita, ¿no? Es una constitución fraudulenta, ilegítima. Es una constitución, este, que le ha hecho mucho daño al Perú. ¿No? A pesar de que algunos, este, desinformados o, o le dicen, no, bueno, que con esa constitución el Perú tuvo crecimiento, disminuyó la pobreza. Yo les he demostrado que eso es un argumento, digamos, erróneo. Habrá, ha, habrá habido disminución de la pobreza numéricamente, monetariamente, pero en la realidad que si esas una encuesta, vaya a ser por los jóvenes, vaya a los pueblos jóvenes, vayan a la sierra, la puna, van a ver que la gente, digamos, está en peores condiciones. A pesar del dinero que se ha regalado, es invertido, no invertido, se ha regalado, ¿no? O sea, que, que se ha regalado, digamos, este, de nuestros impuestos. Fíjense, entonces, este... ¿Por qué no tiene legitimidad esa constitución? Porque, uno, el 5 de abril de 1992 se, se instauró en el Perú una dictadura cívico-militar sí, que rompió estas reglas que están acá, ¿no? Rompió todas estas cinco columnas, destruyó lo que se llama la, la legitimidad, el estado constitucional que existía hasta ese momento. Si destruyó este, el sistema constitucional, cerró el Congreso, este, cerró el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, Fujimori se convirtió en un dictador, en un tirano. Concentró los poderes, ¿no? Este, manejó, la, manejó digamos, este, los dineros públicos, o sea, sus dineros de manera arbitraria. Vendió empresas a, a, a precios subvaluados, las empresas públicas de todos los peruanos, con el pretexto de que perdían este, dinero, perdían utilidades. Pero eso fue todo un análisis social preparado con el fin de saquear el país. Compraron los medios de comunicación y lograron hacer, pues el gran negocio de, que se hace una vez cada 100 años. Ya les he explicado que lo mismo se, se hizo, digamos, en Argentina cuando se privatizó las empresas estatales en la época de Menem, lo mismo se hizo este, en Chile con Pinochet, lo mismo se hizo en Rusia cuando se disolvió la Unión Soviética y en todos los países donde se han este, privatizado las empresas. Ahora, y con eso no les digo que todas las empresas estatales eran buenas, no es cierto había empresas, digamos, que no tenían sentido, ¿no? Y que debieron ser este, vendidas, ¿no? Pero no las más estratégicas y productivas las que generaban ganancias. ¿no? Como les he explicado, como la compañía de programas de teléfonos, Entel, en la refinería de La pampilla ¿no es cierto? Que fue, una, que fue una empresa estatal, ¿no? Que producía ganancias, ¿no? Este, actualmente esa, esa empresa tiene ingresos por cerca de 6 mil millones de soles. Es un negocio rentable. Que fue un negociado. Ya. Entonces, fíjense, señores, entonces, este, de, desde el 5 de abril, estuvimos en una dictadura. Se convocó a elecciones para, lo, para la constituyente, y esas elecciones también eran, este, ilegales y legítimas, porque no la podía convocar un dictador. Lo que debió hacer, digamos, este, Fujimori, si quería darle un viso de legalidad, a esa elección para el Congreso Constituyente, que también era ilegal, era, este, ilegítimo y constitucional, fue él, tenía que renunciar a la presidencia, y dejar el gobierno a una junta transitoria. Y esa junta transitoria neutral, ¿no es cierto?, podía haber convocado a las elecciones para el Congreso Constituyente. Así se hizo en la época de Sánchez Cerro, cuando cayó Leguía, se dio el golpe de Estado, Sánchez Cerro tuvo que renunciar a la jefatura de gobierno para poder postular a la presidencia de la República. O sea, es decir, el pueblo le exigió a Sánchez Cerro y la élite que bajara allá. Y frente a esa petición, lo que hizo Sánchez Cerro fue pues, renunciar a la, a la presidencia, a la junta de gobierno que había en esos momentos, y otra comisión, otra junta, presidida por, este, creo, David Samanés, este otro, otro militar, y varios este, civiles, fueron los que convocaron a elecciones. O sea, Sánchez Cerro no tuvo el manejo del poder en, en, en esas elecciones. Y Sánchez Cerro se presentó, compitió con el de la Torre y otros candidatos. Y eventualmente, digamos, este, las elecciones tuvieron cierta transparencia. Entonces, este, se dan cuenta ustedes, Fujimori no renunció a la presidencia, Fujimori continuó como, como, como presidente, como montesino digamos, manejaron el servicio de inteligencia, manejaron la OMP, y convocaron esas elecciones fraudulentas. No tenía ninguna base legal constitucional, porque era, era, una, era, era el dictador, ¿no? no podía convocar a ninguna elección. La convocó, este, impuso, digamos, este, esa decisión política, y luego cuando se hizo la constitución, para tratar de darle de legalidad, digamos, a, a esa Constitución como con referéndum a que se refiere, Luca. Perdón. Esa elección del 31 de octubre eh, de 1993, me parece, 93, ese referéndum a militar, Militare, que ordenó Fujimori, también fue fraudulento porque no lo convocó un índice imparcial, no lo, convocó, no lo convocó un gobierno transitorio, no lo convocó un gobierno, digamos, este, neutral. Como sucedió, por ejemplo, en el caso de Paniagua. ¿no? Pañagua asumió la presidencia de la República cuando renunció Fujimori en el 2000, fue presidente por 7, ocho meses, y que convocó a la elección, ¿no es cierto? Fue Pañagua, pero Pañagua no fue candidato presidencial para garantizar la neutralidad de la elección que se hacía. Entonces, ese referéndum, ese referéndum era este, absolutamente ilegal, inconstitucional, no era imparcial, no tuvo este, vedores internacionales, ¿no? Y fue convocado por un dictador, porque entre el, el 5 de abril de 1992 y el 1 de enero, de 1900, o el 31 de diciembre de 1993, 1 de enero de 1994, el Perú vivió sin leyes, el Perú vivió en una jungla, el Perú vivió en una dictadura, el Perú no tenía este poder judicial independiente, el, poder, el Perú no tenía tribunal constitucional, el Perú no tenía este jurado nacional de independiente independientes, no tenía ninguna autoridad legítima. Y por lo tanto, cualquier elección, cualquier referéndum que haya hecho Fujimori y Montesinos, estaba valiciada de esa nulidad. Entonces, por todos lados, no se si, por esa constitución, no tiene valor legal, no tiene valor constitucional, no tiene legalidad, no tiene legitimidad. Entonces, ¿por qué es importante lo del modelo económico? Y acá regreso. Porque Fujimori no da el golpe de Estado, ¿no es cierto?, para combatir el terrorismo. No, no, no. No da el golpe de Estado porque tenía una obstrucción del Parlamento de esa época, ¿no? Dio el golpe de Estado, ¿por qué? Porque quería cambiar estos seis artículos del modelo económico. Ese era el objetivo. ¿Ya? Y ahí, todos sus anteriores enemigos del FREDEMO, del Movimiento de Libertad, de la Confie, del Comercio, todos estuvieron de acuerdo. Apoyaron el golpe de Estado, porque de lo que se trataba era de cambiar, digamos, el modelo. Y para eso tenían que cerrar, digamos, este, los poderes públicos, sobre todo el Parlamento. Porque Fujimori, si quería hacer alguna reforma, podía haber utilizado, digamos, esta fórmula de acá, ¿no? La Constitución 79 no este, o, o, o tenía, digamos, como previsión un mecanismo de reforma, ¿no? que eran dos legislaturas ordinarias. O sea, eh, cualquier congresista pedía este, reforma de la Constitución y se aprobaba en dos legislaturas ordinarias y la Constitución se reformaba. Fujimori no quiso ese camino. Debió hacerlo, ¿no? si quería tener legitimidad, si quería darle al Perú, digamos, una, una reforma constitucional este, legítima y legal. Prefirió el golpe de Estado con los militares, porque él sabía, ¿no es cierto?, que cualquier reforma que, que quería que efectuara en el Parlamento no lo iba a conseguir. Porque la, la mayoría, ¿no es cierto?, de la representación se iba a poner, digamos, a la implantación de una dictadura legalizada como una nueva Constitución. Y sobre todo, ¿no? garantizar un modelo económico neoliberal que le permitía, digamos, el saqueo de las riquezas nacionales. Es aquí, ¿no es cierto?, con este modelo económico de la Constitución del 93, que se legaliza, ¿no es cierto?, que se legitima, no, no, no perdón, que, que se legaliza o se pretende legalizar, digamos, ese nuevo modelo económico, neoliberal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saquear el Perú. Privatizaciones por cerca de 10 mil millones de dólares, ¿no?, eh, estructurar un sistema, ¿no es cierto?, de, de transferencia de utilidades, de superganancias del Perú hacia el exterior, 340 mil millones de dólares, multipliquen por cuatro, ¿no es cierto?, son más o menos... Un, se, se ha llevado un trillón doscientos mil millones de soles en estos últimos 29 años, desde 1993 hasta el 2020 ¿en virtud de qué? en virtud de haber cambiado el, el, el capítulo económico entonces esa es la madre del cordero ¿No? este, ellos van a aceptar que le cambien el, el, el capítulo uno si quiere que pongan hay 20 derechos fundamentales más, ¿no es cierto? Castillo que, que, que pongan derecho a la pachamama, a, a, a los sapos, ¿no? eso no les interesa, pongan lo que quieran el derecho al matrimonio gay, al aborto, todo lo que quieran. Va a permitir que cambien el sistema de poderes, que, que, que creen otros poderes públicos, no interesa, eso están de acuerdo. Están de acuerdo que se modifique la, el sistema de, de control de poder político. Tampoco hay problema. Pero lo que no quieren, no, bajo ningún punto de vista, y van a morir en eso, porque es su bolsillo y su dinero, lo que no quieren es que se modifique ¿no? la tercera columna. Esa columna ellos no quieren que se toque. Esa columna tiene que estar ahí Per seculam, seculam, o sea, hasta la eternidad que no se toque eso porque es la fuente de su riqueza la fuente de su poder económico si se toca eso el Perú sería un país una sociedad mucho más justa ¿ya? porque ya nos estarían llevando ellos el 70% ¿no es cierto? de las ganancias y dejan al Perú a los peruanos solamente el 30% si eliminamos eso Llegaríamos a una suerte de 50-50, ¿no es cierto? 50 para la sociedad, 50 para estos este, inversionistas extranjeros, pero ellos no quieren eso. ¿Ya? Entonces, el problema es fundamentalmente el modelo económico. El resto es panca. ¿Ya? El resto es hojarasca. Es el modelo económico. Eso no lo entiende Castillo. No lo entiende ese porque es, es, es, y toda la gente de Perú Libre es un, un grupo de dogmáticos que están buscando sus fines este, partidarios por encima del interés público, del interés de 33 millones de peruanos. Porque la salida inmediata, si queremos nosotros anular ese sistema, ese régimen, ese modelo económico de saqueo, ese modelo extractivista, ese modelo que destruye la industria peruana, que favorece ¿no es cierto?, los intereses de las grandes corporaciones, lo que deberían hacer hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, porque se les ha dicho, es restaurar, es restaurar, digamos, este la Constitución del año de 1993, perdón, de 1979, restaurando la Constitución de 1979, automáticamente este modelo económico saqueador neoliberal queda anulado. Queda anulado los contratos de ley, queda anulado el sometimiento del Perú al CIA y a, y a toda la banca internacional. Queda anulada la transferencia este, sin control de las utilidades en el Perú. Queda anulado el régimen de superganancias. Quedan anulados los peajes Queda, Quedan anulados las adendas. Queda anulado todo el sistema, el mecanismo pseudo constitucional que se ha inventado para robarle al Perú. Y eso lo pueden hacer en una hora. Y es fácil. no Cualquier constitucionalista, cualquier teórico, ¿no es cierto?, que conozca un mínimo, ¿no es cierto?, de leyes, de derecho constitucional, había. Ayer escuché, ¿no es cierto?, a dos ex congresistas que señalaban, ¿no es cierto?, que Pañagua, el año 2000 2001 cuando fue presidente Pañagua era constitucionalista, profesor en la universidad, era profesor en la Universidad de, de Lima y en la Católica. Ya o sea, co conoce de constitución. Él encomendó a 20 juristas, a 20 especialistas, como había se había como había caído, digamos Fujimori y se había este había fugado al exterior. ¿Qué cosa iban a hacer con el Perú? ¿Si íbamos a seguir con la constitución fujimontesinista o íbamos a ir a una, a una nueva constitución, a hacer una nueva constitución? Entonces se llegó a la conclusión en el 2001 de que lo más urgente, ¿no es cierto?, y lo inmediato era restaurar la constitución del año 79. Ya Ese problema ya se ha estudiado. Los argumentos son irrebatibles. Pero los grupos de poder económico se movieron para apurar la salida de Paniagua, Y ¿no? evitar que Paniagua restaurase esa constitución italiana, un sector de acción popular traicionó a Paniagua y lo dejó solo. Y cuando, y cuando vino Toledo, cuando vino Toledo, Toledo fue un, un, un agente de ellos, ¿no? es un agente de las corporaciones, ¿no? Toledo engañó a Perú como, como, como sucede ahora, ¿no? Como un eh, chorro sagrado, que, que, que, que eran los botas. Que vendía pescado, que vendía tamales, que era ambulante, ¿no es cierto? Engañaron, engañaron a, simplemente engañaron al pueblo. Pero ¿no? hay un traidor, porque Toledo, en lugar de restaurar el primer día de esa constitución, legalizó la constitución fujía y y continuó. Fíjense, señores. Esa es la salida más inmediata. Entonces, la estrategia de Cerrón, la estrategia acá de Castillo, de hacer una nueva constitución, es errónea. En, es, en, en estos momentos, entiéndame bien, el Perú necesita recuperar, ¿no es cierto?, sus riquezas, sus recursos naturales, su gas, las minas, sus peajes. Y estos señores están difiriendo el problema de acá a cuatro o cinco años. Si es que logran, como que yo creo que no lo van a poder lograr, se lo estoy diciendo hoy día. ¿no? Porque tienen otras intenciones que no son las del pueblo peruano. Y lo he dicho y lo repito nuevamente, la constitución es un instrumento, ¿no es cierto?, es un medio, no es un fin. ¿Ya? El pueblo no come una constitución, el pueblo necesita que se solucionen sus problemas económicos, la pobreza, el desempleo, el hambre, la falta de seguridad. Y estos señores, que están en el gobierno, están odiando, digamos, están dilatando, ¿no es cierto?, la. Están engañando a, a los peruanos, a muchos, con el cuento de la nueva constitución, como que diciendo, de la, con, la, con la nueva constitución vas a tú a, a conseguir este resolver tu pobreza, vas a resolver el hambre. Eso no es cierto, porque esa nueva constitución no va a modificar este sistema, este modelo económico neoliberal. Esto va a quedar intacto. O sea, todos los contratos que se han hecho entre el año de 1992 hasta el 2021 o 2022, cuando se dé esa nueva constitución, eso no puede ser tocado. ¿Ya? Ellos están legalizando ese sistema de robo, ¿ya? Ese sistema de saqueo que hemos tenido estos últimos 30 años, ellos lo están legalizando con una nueva constitución. Porque las constituciones nuevas no son retroactivas, no van hacia atrás, van hacia adelante. Esa constitución nueva que, que, que yo creo que no se va a poder hacer, pero supongamos que la puedan hacer, eso regirá de, de, de, de hoy día hacia adelante. El modelo económico queda intacto. Entonces, este, la cosa está clara. ¿Qué intereses este, tienen estos señores para no hacer, si es que ellos son consecuentes, si, si dicen ellos que están contra el neoliberalismo, contra el régimen económico, extractivista, saqueador, ¿por qué no restituyen la constitución del 79? La única explicación, ¿no es cierto? Es que ellos tienen otros intereses políticos que tienen que ver ¿no? con un plan que ellos tienen para querer reelegir el año 2021, si es que llegan a otro candidato de ese partido, o eventualmente a, a, a, a Blamir Cerrón, si es que logra salvarse de las denuncias que le están haciendo, por Pero los intereses económicos, ¿no es cierto?, de 33 millones de peruanos, que no comen, que no, que, que están en situaciones precarias de vida, no puede ser dejada de lado, por un interés particular, por un interés partidario. En eso yo no estoy de acuerdo. ¿No? Yo recurso esa finalidad. Porque primero, señores, resolvamos el problema hoy, hoy, hoy, 2021. El problema de los 33 millones, pero los problemas urgentes. Quizá a ustedes no, a ustedes no les afecte ahora, a ustedes eso, porque ustedes están ganando 30, 32 mil soles mensuales, ¿no? Son la nueva élite, ¿no es cierto?, que, este, eh, eh, que, que recibe su sobre mensual, ¿no? Con, los, con las otras bancadas. Y los ministros igual, los 35 mil soles. Por eso no les interesa el problema de los peruanos. Pero millones de peruanos están que se mueren de hambre. Y a ustedes no les interesa esa situación. Les interesa conservar su cheque mensual y dilatar a las, a la, a las calendas griegas. La solución hoy de este problema. Y yo alerto, ¿no es cierto?, a millones, a miles de jóvenes, estudiantes que están este, siendo convocados a esos conversatorios o escuelas de Doniento, de Perú Libre. Nos van engañando, nos van a utilizar como carne de cañón, ¿no es cierto?, para futuras movilizaciones, para que ustedes se enfrenten a la policía, entren a la protesta, desarrollen actos de violencia, para presionar, ¿no es cierto?, al Congreso para que convoque una, un referéndum. Ese no es el camino. El camino de, de la violencia. Tiene que ser desterrado de nuestro país. Tenemos la salida, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es exigirle a Cerrón, a Castillo, a Bermejo y a todos, a toda esa, ese grupo, a toda esa elite, ¿no es cierto?, que tiene el poder en estos momentos, a que prioricen los derechos humanos fundamentales de los 33 millones peruanos. Hoy. Y que restauren esa constitución de 1979 restaurada la constitución del 79, si, supongas ustedes, en este mes, ustedes pueden hacer las reformas que quieran, pueden introducir en la asamblea constituyente el referéndum que ustedes quieran. Porque si no hacen eso, están legalizando todo el periodo de saqueo del fujimontesismo. De y eso para mí sería una traición del pueblo. Porque de la boca para afuera, ustedes recusan, denuncian al Fujimorismo, al fujimontesismo. ¿No? Ustedes se rasgan las vestiduras en el Parlamento con discursos demagógicos o en la Plaza San Martín, pero de la boca para adentro, ustedes están apoyando ese sistema de saqueo Fujimonte ¿No? Hoy tenemos que resolver los problemas del país. Y Castillo tiene que tomar también una actitud acá. ¿no? Porque no son los intereses de su grupo magisterial, no, ni los intereses del grupo caviar con la que está asociado, Verónica Mendoza, Frank, ¿no es cierto? A, a ellos el Perú no les importa, señores, nada en estos momentos. Ellos ya aseguraron su trabajo, su vida con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario. Ellos son los cajeros del Fondo Monetario. Ellos ya lograron someter al Perú, ¿no es cierto? A las riendas que el Fondo Monetario, el Fondo Monetario y lleva esta carreta llamada Perú a través de su cochero, ¿no es cierto? Que es Frank. Que cumple las instrucciones que le dicta la banca internacional. mil soles, más muertos y heridos por consuelo con planilla dorada del fondo monetario, que lo pagamos nosotros, como siempre ha sido acá en el Perú. Y luego de eso, digamos, este, cuando terminen acá su pues, estadía como ministros, se van ellos como gerentes, ¿no es cierto?, como funcionarios del Banco Mundial. Con mil, y mil dólares mensuales. Pues que le, le garantizaron al fondo y al Banco Mundial y a la Banca Internacional el pago de la deuda, 22 millones de soles al año, le garantizaron, digamos, este, que no se cambie nada. Y por eso que ustedes han escuchado, la última medida que, que ha dicho, este, que va a tomar este frank, que está pidiendo un crédito de 3 mil millones de dólares al Fondo Monetario. ¿no? Que son parte de los 5 mil millones de dólares que le van a dar. ¿Para qué? Eh? Si tenemos 80 mil millones de reservas. Es una, es una locura, señores. Es Una locura. Tenemos dinero acá. Y quieren, digamos, este, están pidiendo dinero prestado a una tasa del 4 o 5% de interés tenemos dinero que en el Banco Central de Reserva, tenemos dinero en las AFP. ¿Qué se puede utilizar para qué? No para intervenir, no para que nos regalen ese, ese dinero, sino para que, como cualquier este, empresa, después ¿no? presten el dinero, pagas el interés y utilizas el dinero. ¿Cómo no le haga prestar a prestar a un país que tiene solvencia económica internamente? ¿Para qué recurrir a la, a, a, a, al, banco, este, al Banco Mundial? Entonces, señores, eso para mí es un acto de traición. A estos señores no le interesa el Perú, ya tienen asegurado su futuro, Frank y compañía. Y el Perú, los peruanos, de a pie, que tontamente no están en la, en la Plaza San Martín, están en todo el Perú, este, recaudando firmas, con fines subalternos, que son utilizados como carne de cañón, que no se dan cuenta lo que, que están haciendo la de Cholo Barato, ¿no es cierto? Siempre ha sido así, porque estos, estos caviares pues son los taparanietos, ¿no es cierto?, los descendientes de los conquistadores, de los mistis, ¿no es cierto?, que han manejado el país. Los mistis están manejando el país, señores, los caviares, descendientes de los hacendados, de los grandes este, terratenientes, corregidores, con la anuencia de Castillo, porque Castillo estaba despistado, Castillo como no sabe de, de finanzas, no sabe de economía, ya le han introducido, ¿no es cierto?, una, una cuña ahí, Verónica Mendoza, lo tiene agarrado a Castillo, no lo suelta, y tiene, está manejando este país ese es el gran peligro ¿no es cierto? que el Perú en estos momentos está atravesando entonces señores de ahí la necesidad ¿no es cierto? de que los peruanos tomen conciencia de lo que tenemos que hacer en los próximos meses, en los próximos años si es que Castillo y Cerrón no hacen eco de este clamor popular tiene que educarse en nuevas alternativas. Porque el Perú no se acaba con Cerrón y con, con Castillo. Y con Verónica Mendoza, que para mí, para mí, no están cumpliendo las promesas que le dieron en su campaña al país. Los peruanos siguen muriendo de hambre, no tienen empleo, los mal llamados informales están quebrando. Las pequeñas empresas están asfixiadas, porque estos señores no, no, no, no van a los conos, no, no van a las plazas no van a los mercados, no se enteran del, del sufrimiento que tiene este, la población. Entonces, ahora voy a pasar, dejaré, digamos, la explicación económica de todo el modelo económico, quizás para próximos próximo sábado, porque no sé, hay problema con la pizarra, pero yo la veo clara, ¿no? Este, no, no, no, no creo, digamos, este, de repente son unos troles que están este, fastidiando, porque para mí la pizarra es fundamental. Le voy a demostrar, digamos, ya como economista, cómo el modelo económico neoliberal... ¿Se queda el Perú? ¿No perjudica? ¿Y por qué? ¿Tiene que ese si muerto. Quizás el próximo sábado lo haga. Ahora voy a contestar algunas preguntas para avanzar, digamos, y terminar con esta transmisión. A ver. La constitución de 71 fue una buena constitución. ¿no? El desastre de Alan García, de la hiperinflación, no tiene nada que ver con la constitución. Fue una mala política económica. Ya, fue la mala política económica. ya no pueden acusar a, a la Constitución de 79 de ser la, la causante de la inflación de la devaluación que hubo en el año este, 89-90 con, con Alan García. Es un problema de corrupción que tuvieron los apristas, ¿no es cierto? En ese gobierno, ¿no? Que hicieron mal uso de las empresas públicas, las saquearon también, colocaron a su gente de su partido, digamos, y manejaron mal las empresas públicas. Y fue el pretexto utilizado por los neoliberales para poder este, capturarlas. O sea, un idiota por ahí dice que soy fujimorista, soy aprista, ustedes saben, pues, eh, neoliberal, que por mi razonalidad yo no podría, pues, bajo ningún punto de vista, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? ¿Cuánto demora la, eh, hacer una nueva constitución? Mínimo cinco años, mínimo cinco años. En cinco años, este, Castillo ya no es presidente, Cerrón ya no es nada. Ya están por las puras, no engañando a la gente. La gobierna, este, Verónica, el gobierno la que Verónica es la que está gobernando el país, ¿no? Con Franklin y todos sus operadores. ¿no? El... Ahora, es importante, ¿no es cierto?, anular eso también porque este, a nosotros no tiene como una pistola en la cabeza con el CIADI, porque esa constitución este, somete todos los, todos los este, conflictos que haya en los contratos que se firmen en el Perú con las transnacionales. A, la, a, la, a los jueces, a, la, a los árbitros digamos de, de, la, de, la, de, la, de los grandes bancos, de la, de la Gran Banca Internacional o sea, la Gran Banca Internacional pone a sus jueces privados a árbitros para que resuelvan sus problemas o sea, acá ningún juez, ni poder judicial, ni tribunal puede hacer nada, ni el Congreso puede hacer nada eso es una barbaridad, es una monstruosidad, o sea, ¿ustedes creen que el, el gobierno este, norteamericano va a permitir que un árbitro del Banco Mundial o que un juez del Banco Mundial vaya a resolver sus problemas internos? eso es un absurdo, señores ni los chilenos Han llegado a ese extremo de intriguismo. No, es que si Castillo restaura la canción de Castillo, no va preso, al contrario, se convierte en héroe, pasa a la historia. No le va a pasar nada, que no sea cobarde, eso es lo que le están soplando al oído ¿no? ¿No? Lo están asustando, como el Castillo es muy susceptible de ser asustado, le dicen cualquier cosa y pasa a la historia a Castillo. Eso se lo digo con 100%. Y va a tener el, el agradecimiento de los 33 millones peruanos. Va a ser lo que no ha hecho ningún hombre, en este, ningún político en este país. Porque está re re restaurando la juridicidad, está restaurando la, los derechos constitucionales, está re restaurando la legitimidad y legalidad de un sistema político, que fue vulnerado, pisoteado por un golpe de Estado el 5 de abril del año 70, de, de 1992. No hay, no hay golpes militares, eso es una mentira que si restaura, no va a haber ningún golpe militar. Los, los militares son una casta que, que tiene más de cinco millones de soles que están asegurados en el presupuesto. A ellos es indiferente que la cambien o no la cambien. Ellos están viviendo su, sus propios objetivos, señores. Ellos tienen buenos sueldos, han logrado buenos sueldos, se han movilizado, se han movido, han hecho lobby los militares y los policías. No les interesa. Porque saben que acá el, el, el senderismo ya murió. No hay nada, ¿no es cierto? O sea, este, reciben buenos sueldos. ¿A cambio de qué? A cambio de casi nada, ¿no? Porque no trabajan. Porque no hay guerra, pues un militar se realiza en la guerra, ¿no? las la fronteras nuestras están selladas, las cinco fronteras. cuando qué van a pelear? ¿Contra los chilenos? Eso, eso, eso está liquidado. ¿Contra los ecuatorianos está liquidado? ¿Qué? Van a pelear contra las moscas. Necesitamos cañones para matar moscas. Es sí, lógico pues señores. A la policía sí hay que potenciar. Pero lo... a la Fuerza Armada darle otro rol, otra misión. Álvaro Román, este, usted no conoce lo que es este, un proceso de elaboración de una carta política. Yo se lo digo por experiencia. ¿Ya? Entonces, este, las cosas están así en el Perú. Pero debemos ser optimistas, ¿no es cierto? Este, yo este, espero los 100 días, le voy, le voy a hacer franco, le voy a decir la verdad. Yo espero los 100, que terminen los 100 días el 2 de noviembre de... Este año, ¿no? y si las cosas continúan como están, eso significaría que Castillo no ha cumplido sus promesas, estas promesas que están acá. ¿ya? Estoy hablando con la evidencia. Lo que dijo acá. No, no, acá está ¿no? Lo que señaló. Dice: los primeros 100 días, dice, reactivaré la economía, ¿no? No haría el referéndum constitucional. Dice: eh, eh, acabaré con el problema de la salud del COVID, vacunación universal, dice. aumento de gastos sociales, relanzamiento de la economía popular, dice. industrialización del, del, de lo, de, este, del país, renegociación de los contratos de leyes, para que el Perú se beneficie con el 70% de las ganancias y 30% para las empresas extranjeras. Pero este es un chiste, pues. ¿Cómo quiere ser la renegociación si está manteniendo la constitución del 93? una nueva constitución, dice, dice para recuperar nuestro recurso natural es falso. La única forma de la es mediante la constitución del 79. Porque ahí no hay modelo económico donde original, ahí no hay contratos de ley. Eso es lo cierto, eso es lo seguro, lo que existe. Acá está prometiendo una cosa que es un sueño. Dice, co cobranza la, de los impuestos a, la, este, a las grandes de, de empresas deudas. Son 2.596 millones de soles. ¿Ha alguien? No veo. Porque el pago que hizo este, esta minera, este, esta minera digamos, fue un negocio ¿no? para ellos, para los mineros. Reforma educativa dice: 10% del PBI para la educación. Ingreso libre a las universidades. Reforma eh, de la salud dice: Sistema único de salud con hospitales especializados en cada región. Un médico por, por cada 2.500 habitantes. Un médico por cada 2.500 habitantes. Dice, 10% del PBI para la salud, o sea, 10% del PBI para, para la educación, 10% del PBI para la salud. Reforma agraria, dice. Dice, asignación de 10 del 10% del PBI, o sea, va a 30%, ¿eh? Recuperación de minería responsable. Dice. O sea, ¿qué está viendo acá, señor, yo no estoy mintiendo. Yo voy a esperar los 100 días. Porque los peruanos merecen, ¿no es cierto? Ya no ser estafados. A los 100 días ya no hay lugar a dudas, vamos a tener certeza, ¿no? De lo que de lo que se viene. Todavía le quiero dar el beneficio de la duda a Castillo y a Cerrón, para que le expliquen al país, ¿no es cierto?, si esto que ofrecieron fue una mentira, fue una farsa, o ellos lo están implementando. No, eso es fundamental. los 100 días... Yo tomaré una decisión respecto, ¿no es cierto?, a la acción política futura que los peruanos debemos hacer. Porque todos tenemos que tener conciencia, ¿no es cierto?, de que este país es nuestro, señores. Este país no es de los caviares. Este país no es de Movadez. Este país no es de los comunistas. Este país no es de los humoristas Este país no es de los apristas. ¿no? que solamente representan, no, no representan ni, ni, el, ni el 1% de la población. Este país es de la mayoría de los 33 millones de peruanos. ¿no? Que tenemos derecho como ciudadanos a participar en la vida política del país. ¿ya? Y, y tenemos que decir basta, es suficiente. ya 30 años de engaños, 30 años de mentiras, 30 años de farsa con un gobierno que ofreció tantas cosas, esperemos unos 100 días. ¿No? Voy a ver otra pregunta más, señores. No, yo me quedo acá en el Perú, yo no tengo por qué irme, esta es mi patria, señores. Uno, uno tiene una sola patria, ¿ya? Uno no tiene dos, tres patrias. Yo soy peruano, yo me quedo aquí, acá están mis padres, acá están mis antepasados. Yo jamás he pensado, por acá se me ha pasado nacionalizarme, a pesar de que he podido quedarme en otros países. Este es mi patente. Y aquí estoy desde que nací. He viajado al extranjero varias veces. ¿no? Y alguna vez, alguien me dijo que me quedara ¿no? en otras universidades. No, pero yo preferí, yo decidí quedarme acá en mi país. Yo no tengo cuentas en países fiscales. Yo no tengo dinero escondido bancos extranjeros. Yo no tengo departamentos, oficinas en otros países, en Estados Unidos, ni en Europa, ni departamentos como Ana García, ¿no? Como todo lo de la clase política, todo lo que están en los partidos políticos tienen sus departamentos, sus oficinas, señores, en el extranjero. Ustedes sean, sean, este, ustedes, este, más, este, acuciosos, ¿no? Si no, nos engañan, los engañan a ustedes, ¿no? Vienen al Perú a hacer turismo en las campañas electorales como de Soto, ¿no? Ya, eh, restaurando la, la constitución 71 se anula automáticamente los contratos de vigilancia repetidos y no, no tendrían defensa eh, ante, ante cualquier juicio que habría en el futuro. No habría defensa. Los tratados de paz no se, no se, no, no se anulan, se revisan. Si, si convienen al Perú, a los ingleses del Perú, siguen, si no, se modifican. Pues. El pueblo puede restaurar, a, claro, que sí, la, la claro que sí, depende de la conciencia política de la población. Si la población sale como en Chile, ¿no es cierto?, a movilizarse exigir que se me restaure, sí, sí, sí me hay que me toren. No, ya, el, la próxima semana voy a hablar de modelo económico, así con precisión, ya como economista le voy a hablar, ahora está hablando de política. ¿Cómo hubiera sido con Geico? Es un desastre, pues, señores. Este, si su padre, que es el el gobierno con Geico, que este, usen ustedes el sentido común. Su padre gobernó del año 90 al 2000 en una dictadura. Remató las empresas públicas. ¿no? Este, este, sometió al ejército, disolvió todos los poderes, intervino todo eso. Fue una dictadura disfrazada. Durante 10 años. No tuvo oposición, el Congreso estaba en sus manos. Fíjense, tuvo dinero de la, del robo de la privatización y no pudo, digamos, este, sacar al país este, hacia adelante. Teniendo todos los poderes, ¿no? Y el año 2000, ustedes saben, ¿no? la gente se movilizó, el, el problema económico era grande, la pobreza no disminuyó tanto. Entonces, fíjense, Fujimori, con el servicio inteligente, con Montesino, con la Fuerza Armada, con la policía, con el TC, con el jurado, con el judicial con la fiscalía, tenía el control de todo. No pudo sacar al país adelante. ¿Ustedes creen que su hija, digamos, sin Montesino, sin Fuerza Armada, sin pueblo judicial, va a poder hacer algo por el Perú? Sentido común, señores. Si el padre no lo pudo con todo el poder que tenía, económico y político y militar, ese proyecto está agotado. Y la derecha, el bloque de derecha, los grupos económicos, ya no van a apostar por ella en la próxima elección. Es una carta desechada. Ya han sido tres intentos. Ya no la van a financiar. Están buscando, no cierto?, otra alternativa. Posiblemente, posiblemente sea, digamos, este... Millonario, ¿no? Este empresario de la CONFIE, Roque Benavides, que es una prista, pero como sabe que el APRA es un logotipo, es una marca perdida, es una marca que no sirve para una campaña electoral, es una, una marca que está, digamos, este, eh, destruida, que está anulada por la corrupción de Alan García y de todo su gobierno, ya sus, sus, este, Asesores le han dicho no que ir como candidato presidencial de la APRA es un suicidio. Entonces él ha creado un partido político nuevo, ¿no? que se llama Alianza Democrática. Que es el partido que lo va a lanzar a la, que, con el que él se va a lanzar a la presidencia. Tiene plata, tiene pues, el segundo millonario en el Perú. ¿no? Tiene plata para financiar, tiene plata para poder este, costear una campaña. Mucho más plata que porque, pues porque al lado de Roque Benavides pues es un peseta ¿no? lo que tiene porque Benavides es un multimillonario. Entonces, crea su partido Alianza Democrática, que es una recordación, ¿no es cierto?, del partido, ¿no? Que, que, que el APRA, con el cual el APRA se camufló en la elección de 1956, cuando pagaron a Prado. En esa oportunidad crearon el, la, la Alianza Democrática para instaurar el régimen de la superconvivencia, ¿no? Con toda la oligarquía. Entonces está recuperando ese, ese nombre de Alianza Democrática para ir con ese logotipo. Entonces Roque Benavides. En la carta. ¿Por, por, ¿Por qué no? Porque saben los este, los millonarios en este país que porque pues es un pesetero, porque es un... No es un millonario. Es un hombre que ha vivido de, de los negocios con el Estado de, de la municipalidad. ¿no? El brazo financiero de, el cerebro financiero de los negocios de Castañeda. -Losio. Ya ustedes saben lo que, cómo terminó Castañeda. ¿no? Regalando de los peajes de Lima. Tenemos estos problemas porque es un hizo Castañeda. ¿no? Entonces, este, esa es la situación del país, ¿no? ¿Por qué ven ahí? De Soto está fuera, ¿no? De Soto ya está fuera de este escenario político. Acuña, Acuña también está fuera. Ya, para Chotán no basta, pues, este castigo, ¿ya? Para Paisán no basta castigo, porque mala suerte de Acuña, porque inclusive su paisano es, es de su mismo pueblo, está acabando. Y a, lo que le interesa solamente a, a Acuña es mantener su negocio, sus universidades, ¿no es cierto? Para eso no va a crear su partido dinero, ganar dinero, tener sus congresistas, aprobar la ley que le interesa su universidad. O sea, vean ustedes el espectro político, ¿eh? que se ha reducido. Ya. Entonces, señores, la cosa está clara. La próxima semana le voy a hablar como economista. ¿Ya? O sea, podemos salir a las calles, sí, podemos pintar las paredes, sí. Podemos chatear en la red de sí, podemos este, tomar la red de sí, porque ponen ahí este, la restauración de, los, este, de la Constitución 19 para salvar a los 33 millones de peruanos. Es, es el camino de salvación. Grábense bien, no es, porque, no es porque sea la Constitución perfecta, no es porque sea la Constitución firmada por el otro, no, no, no, no es por eso. Es porque es el único instrumento, el único medio que tenemos en estos momentos para parar la hemorragia, el sangrado del, del Perú. Para evitar que sigan muriendo millones de peruanos. No hay otro camino en estos momentos. Si hubiera otra vida, les diría a ustedes, ¿no? Pero la vía más directa, la vía más inmediata. La restauramos, ya luego, si ustedes quieren, hacemos una, una reforma, planteamos el referéndum, planteamos la asamblea constituyente. Ya le dije, yo, yo veo este proceso en dos etapas. Primero, restaurar la constitución de 79, liquidamos los contratos de ley, liquidamos el régimen neoliberal de saqueo, y en un segundo momento, una segunda etapa, vamos a la reforma. Vamos a la constituyente. Verónica, ni hablar pues, porque Verónica está gobernando ahora. Verónica ha gobernado con Sagasti, señores, abran los ojos. Verónica ha gobernado con Zagasti, Verónica, Verónica gobierna con Castillo. Su ansia de poder este, lo mueve en, en, a mover sus hilos, ¿para qué? Para ser candidato el año 2026 señores. Pero ¿qué cosa le puede ofrecer al Perú? Si está gobernando el, el, el país ahora, toda la economía, su ministro de economía, todo, tiene tres ministerios a su disposición. ¿Qué ha hecho? ¿Qué novedad? ¿Qué cambios? ¿Qué transformación? ¿Qué revolución? ¿Qué reforma? Solamente les ha interesado acomodarse en todo su grupo, digamos, 30, 30 mil solamente. mensuales. Para que se restaure la Constitución, la, la constitución constitu solamente es un documento de 10 líneas que tiene que firmar este castigo. No le digo el procedimiento por obvias razones, ¿no? Primero, para contrarrestar el, el, el dominio de las cinco familias que llevan, restaura la Constitución. Esa Constitución tiene más derechos económicos, sociales, más derechos laborales, tiene estabilidad, tiene derecho a la pensión, nivelable. Algún día les explicaré, digamos, qué cosa, cuál es la estructura de derechos fundamentales de esa Constitución. Por eso cuando Castillo habla que voy a... En la nueva Constitución va a reconocer el derecho fundamental a la educación, en está hablando piedras, eso ya está reconocido desde el año 79. ¿Qué más? O sea, hagan campaña, difundan, ¿no? Urgente, ¿no? Restauración este, de la Constitución 79. Antauro en el 96, para mí, pronóstico reservado. Pronóstico reservado. Antauro, este, tiene que repensar bien, ¿no es cierto? Tiene que repensar bien su, su proyecto político. Tiene que madurar políticamente. El país ya no está para experimentos, señores. Queremos un estadista, sí, un estadista, ya. No un aventurero, como muchos que han habido en el pasado. Que tenga visión del país. Que conozca los problemas del país. Que sea peruano, que quiere esta tierra. No que tenga una, un, un pie acá en el Perú y otro pie en Estados Unidos. O, o en Europa o en España. Queremos un, un estadista que tenga un equipo de gobierno. Que convoque a los mejores profesionales. A los mejores hombres. Independientemente de que, que, que, que, que sepan más que él. Gente que, que puede gobernar con él. Es un equipo. Eso, eso se llama liderazgo horizontal. No es liderazgo vertical. ¿Hay ese equipo? Hay ese equipo. Yo los conozco. Yo sé quiénes son. Los traemos de afuera. Porque son peruanos que quieren venir a su país. Pero para regresar a Perú van a dejar todo lo que tengan allá. Pero no van a venir una aventura, por pues, ejemplo. ¿no? Van, van a venir a trabajar por nosotros, por los peruanos. A... Y hay que tratarlos bien. Y gente que sabe mucho más que, que Velar pues, Velarde es un, un niño de teta al lado de esta gente. Grandes profesionales, grandes PhDs, doctores, magísteres, que conocen. Y también ¿no? traer dirigentes gremiales, dirigentes de pueblo. Dirigentes de, de, la, este, de los pueblos originarios. De la zona andina de las comunidades campesinas, dirigentes sindicales, pero todos hacia un proyecto común, una visión compartida, ¿no? de salvación del Perú, la segunda república le he llamado, una auténtica segunda república. Liquidamos la primera república, ¿no es cierto?, que ha permitido el saqueo, digamos, de, de, de, de nuestras riquezas, una segunda república. Ese es el camino. Un gobierno de todas las sangres, no un gobierno de caviares, un gobierno de pitucos, no un gobierno de mistis, no, no un gobierno este, eh, únicamente de cobrizo, porque es una, una aberración, es un criterio racista, no que creer que los, solamente los cobrizos pueden gobernar. No, este es un país multiétnico, pluridécnico. Y todos los peruanos tenemos que darnos ese abrazo. No, no podemos excluir a nadie. A, lo, a los únicos que podríamos excluir es a los corruptos. Caen a para ellos. Pero el resto de peruanos tiene derecho, ¿no es cierto?, a tener un empleo. A participar en la vida pública, a ser congresista, a ser ministro. Si demuestra que puede manejar un ministerio, ¿y quién honesto? ¿Tiene capacidad? tienes experiencia? ¡Manéjalo! ¿Por qué va a ganar? No gana el presidente, el que va a ganar es el Perú, el país. ¿Ya? Entonces, este, no, andar tiene que madurar políticamente. Los años le dan madurez a una persona, ¿ya? Porque la vida... La propiedad, el patrimonio, la libertad de 33 millones este, de peruanos no puede estar sujeto a experimentación. Pues. Eso se lo digo por experiencia. Entonces, ¿el Perú tiene salida? Sí, tiene salida. ¿El Perú es viable? Sí. Pero tenemos que liquidar esta constitución del 93, Fukimotesinista, que ha saqueado al país hasta ahora. 340 mil millones de dólares, y créanse en la cabeza, es lo que se han robado a través de superganancias, superutilidades, negociados, evaluaciones en el Perú, aparte de los 25 millones de soles que se roban a través, ¿no es cierto?, de los diferentes este, niveles de, del Estado, con estudio probado por la propia Contraloría, que tampoco hace nada, ¿no es cierto?, para evitar ese robo. Ellos saben que están robando y dejan que roben. Tenemos que reformar todo, tenemos que moralizar el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Junta. Hay muchas cosas por hacer, señores, en el, en el, en el país. Hay que en una guerra de muerte contra la corrupción. Pero vemos que el gobierno no hace nada. Pues. No, este, este Castillo está de, de asamblea en de asamblea, de reunión en reunión. Está en Quito. Bueno, es una gran tontería eso de los bóricos. eso Esos este, asambleas de los góricos, es una gran tontería, es una gran farsa. ¿no? Se, reúnen, se reúnen ahí para chupar, para comer, ¿no? para contarse de chismes. A eso se dedica. En la Corte Nacional, el acuerdo Nacional es lo mismo. Es un té de tíos y de tías que no le solucionan los problemas al Perú. Donde los problemas tienen que solucionarse es en el Congreso. Hay que exigirle a los congresistas que son unos vagos que trabajan, que aprueben las leyes que el pueblo necesita. Ya. Entonces eso sería, señores, por ahora. ¿Ya? Difundan en las redes, compartan esta, este video que para mí es importante. ¿Por qué? Porque que los compatriotas sepan, ¿no es cierto? Se enteren, tomen conciencia de que el Perú tiene salida. Y es solamente una decisión de nosotros. Segunda República. Restauración de la Constitución de 1979. Guerra, muerte a la corrupción. Moralización de todos este, los poderes públicos. Industrialización del país. Esas son las consignas. Educación gratuita para todos, de calidad. Se puede, claro que se puede. Si a los presos le damos comida, desayuno, almuerzo, comida y hotel de dos, tres estrellas, ¿por qué a los estudiantes no le podemos dar esa, esa financiación? Yo no, no entiendo la lógica. A los presos, tenemos acá mil presos. Que no trabajan, vagos, mantenidos ahí, con plata nuestra, de nuestros impuestos. Que, que los ríos humanos que no pueden trabajar tienen que trabajar, señores, como to todos ustedes. ¿Qué corona tienen? Al contrario, per permiten que esos centros carcelarios se conviertan en centros de operaciones para seguir robando, pa para que delinquiendo. Y tiene que haber una política penitenciaria nueva. Pues, ¿no? ¿No? Tienen que trabajar estos señores. La Constitución no está firmada, yo, te yo lo expliqué la, la vez pasada, no sea, no tiene valor este, legal por ese lado. O sea, se suprimió la firma de Focumere. Es un documento que no tiene firma, no vale nada. Pues. Lo que tenemos que hacer ahora en esta etapa nosotros es sembrar la conciencia en millones de peruanos. Tenemos objetivos claro, claro que sí. Segunda República, restauración de la Constitución de 79. Recuperación de, de todos los recursos naturales. Anular los peajes. El Perú no va a recibir ninguna sanción, al contrario. Ni de la OEA, ni de la ONU, ni de nadie. Porque estamos recuperando lo que se llama la, legal, la legalidad, la legitimidad. Estamos, estamos devolviendo al Perú al sistema constitucional internacional, porque esa constitución del 93 tiene que ser anulada, no tiene que aparecer en nuestra historia constitucional. O sea, nadie nos puede sancionar por hacer lo que, se, lo que señala la ley, lo que señalan los tratados internacionales. Ya les expliqué, no está, el documento no está firmado porque hay una ley que le quitó la firma ¿no? a esa constitución de, de Fujimori, ¿no? por ser delincuencial, ¿no? por ser ilícita. ¿no? Bueno, de los hermanos, hermanos, ese problema que lo resuelve el Programa Judicial, la Fiscalía, yo no tengo nada que ver en ese asunto. No, no, no tengo por qué apoyarlo, ni, ni tampoco tengo por qué atacarlo. ¿no? Es un asunto judicial. Ellos sabrán defenderse. ¿no? Lo del ministerio de... El nuevo ministerio de de Ciencia y tecnología también es, una, es, un, es un derroche, ¿no es cierto? lo que tiene Porque están está buscando ministerios ministerio puestos para, para gente de ¿no es cierto? O se le están pagando favores con creación de un ministerio que a nosotros nos perjudica porque son nuestros impuestos. Lo que hay que hacer inmediatamente, señores, es reconvertir ese ministerio de cultura, ¿no? Que no sirve para nada, ¿no? Porque hay, hay, hay tiene un personaje que se, que se disfraza ahí de... Que se, se disfraza para, para salir a la televisión porque eso no es, no es auténtico. ¿No es cierto? Tenemos que convertir ese ministerio en un ministerio de ciencia, innovación, te tecnología, cultura y turismo. No tenemos por qué gastar un sol más en un nuevo ministerio. Y inmediatamente, el que sea nombrado ahí como ministro, porque tiene que ser un hombre que conozca de ciencia y tecnología y de cultura, ¿por qué? Porque el, el, la ciencia forma parte de la cultura. La ciencia es cultura. No puede estar este, dividido. La tecnología es cultura. Casi todo es cultura. Toda creación del ser humano es cultura. Entonces no puede crearse un nuevo ministerio. Es, es irracional lo que está haciendo este Castillo. Porque no sabe, no conoce, pues, lo está sorprendiendo, ¿no? Reconvertir, designar un nuevo ministro que conozca, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que, que, que, que sea un investigador, que sea un científico. Y en el club hay muchos, sino no, que no le dan oportunidad, pues, ya. Ya le expliqué a Isabel Espinosa que no va a haber ninguna sanción porque estamos cumpliendo con los tratados internacionales. El, el, el pacto de San José, pues, no es un, no es un ídolo, pues, de, No es un, algo petrio, ¿no? Eso es en función de lo, los intereses de, lo, de los peruanos, de los entremenes, bueno, si no, le han hecho creer que, que el pacto de, de San José de Costa Rica, este si nos salimos de ahí, se viene el diluvio. Mentira, si los Estados Unidos no forman parte de ese pacto, de ningún pacto, de, de ningún tratado de derechos humanos, de Estados Unidos, no se somete a ese pacto, no le interesa. Y a ese pacto es para la, para la chauchilla, ¿no? Para su patria está cero, ¿no? Para, para Perú, Colombia, este, Ecuador. Hay que ver. Pero no es algo este, que, que no pueda ser este, evaluado, ¿no? ¿Conviene o no conviene a los intereses de los peruanos? ¿Cuál es el argumento del ministro de Economía para endeudarnos? De pregunta, José Archenbao. Esencialmente eh, es este eh, hacer populismo, derrochar dinero, ¿no? Para, para, para, para pagar este, una suerte de gollería, de, de gasto que se van a hacer, ¿no? Tiene caja, pues. Pero eso a nosotros nos perjudica, pues nosotros tenemos que pagar los impuestos, porque toda deuda que se contraiga la pagamos nosotros, ¿no? estos sirven de gobierno, pero nos dejan usted a nosotros con, con la deuda, ¿no? Claro que la pena de muerte se puede restaurar para los corruptos, eso no es ningún problema, eso es decisión política, no es un problema legal. Bueno, la casa Martín, todos estos muchachos, todos estos peruanos compatriotas, hermanos, amigos, ¿no es cierto? Les hablo con todo respeto a ellos, ¿sabes? yo jamás he hablado mal de ellos, este, solamente he criticado uno o dos este, sujetos ahí que son problema, tienen problemas psicológicos, ¿no? este, los lo, lo están usando, los lo están utilizando, ¿no? como, como cholo barato, ¿no? eso a mí me indigna. ¿no? Algún día ellos se darán cuenta. ¿Debe reducirse la cantidad de ministerios? Claro que sí, solamente deben haber 10 o 11 ministerios. También usted puede, usted puede, puede este, modificar el... el, el hay, un, hay un ministerio de medio ambiente, creo, que puede ser de protección ambiental. Yo no puedo aconsejar este, yo ya hablé con Castillo, sí, me repito por última, yo ya hablé con Castillo. Yo no puedo pues, hacer más de lo que patrióticamente este, corresponde. ¿no? Claro que si logramos la constitución se tendría que claro que Chile pues, de Chile va a gritar poner mito en el cielo, ¿no? Porque lo, lo, el Chile, el Chile apoya esa constitución de, de, de Fujimori, no es, es su constitución. La, de, la del 93, si restauramos la del 79 pues ¿es el peor golpe que le pongo a dar a los chilenos? Se han apropiado de toda la zona agroindustrial en hija, en con esa constitución. Claro que le he explicado a este Gloria, Gloria Moner, y le ha explicado claramente a Castillo, ¿no? Cómo es el proceso de, de restauración de esa constitución. Pero me parece que hay otros intereses ahí. Le he explicado como cucharita como para bruto, le he explicado. Y hay testigos ¿no? de lo que, lo que le he dicho. Pero es un corrupto, porque tiene que ser traído acá y condenado, engañó al pueblo, robó al pueblo. O sea, el objetivo ahora, señores, para terminar. Para terminar. Podemos hacer mejores cosas que Singapur, podemos ser más grande que Singapur, señores. Singapur es un es un, es un es un país, es una colonia británica que, cuya extensión este, es como el cercado de Lima, es una, es una isla, es, un, es como todo la, el distrito de Lima cercado. Imagínense. Es un país este, que ha logrado salir de la pobreza. Les explicaría en otra, en otra intervención por qué, cómo Singapur este, salió de la pobreza desde el año 65. Si ¿Sí, no, ¿Sí, sí, sí, sí, sí, designo a Belarde, digamos, este, por cinco años más, o sea, serían 25 años que este señor tenga el BCR, sería una traición para mí. Este señor tiene, este señor tiene que salir del BCR por una situación de ha agraviado los intereses de 33 millones peruanos, ha, ha hecho lo que han querido con nuestro dinero, señores, Grábense en la cabeza el señor Velarde es el hombre más poderoso de Perú maneja nuestra riqueza, maneja los billetes que ustedes tienen él es el que imprime esos billetes, ahí está su firma en el billete ¿te hace cuenta usted? por acá creo que tengo un billete acá está su nombre, para que vean el poder que tiene acá está su firma cada uno. O sea, es el amo y señor del Perú ¿no? es el amo y señor del Perú controla toda la masa monetaria del Perú aparte de esto, ¿no? que es de, lo que llaman los economistas este, M1 el dinero girando, o sea, los ahorros que están depositados en los bancos eh, con, eh, controla las relaciones internacionales maneja la deuda externa como, como, como, como quiera con el Ministerio de economía y finanzas o sea, es el dueño del Perú No, él representa los intereses de las grandes corporaciones de los dueños del Perú Trabaja para ellos. Él, él no trabaja para los 33 millones, pero no, no le interesa, señores. El BCR es su chakra. Es su chacra. Por eso no la quiere dejar. Y sería una torpeza, ¿no? De castigo si lo ratifica. Habiendo, pues, centenares de buenos economistas en el Perú que quieren a su patria. Este, a Puebla no le interesa el Perú. No le interesa. ahí le interesa, como ultraliberal, ¿no es cierto?, este, conservar las ganancias, los intereses, las propiedades de las grandes corporaciones, de los chilenos, de los americanos, los americanos de los ingleses, de todos los que son dueños de acá de la riqueza nacional. Y eso es lo que a mí me, me llama la atención de Castilla. Bueno, con la reunión se dice ¿qué no va a hacer el Fondo Monetario No, no va a hacer nada. Al contrario, nos va a rogar a nosotros. Lo vamos a poner de roya, así que si Bolivia Bolivia, que, que, que es un país chico, que podría ser un departamento como Arequipa para nosotros, que tiene 10 o 12 millones de habitantes y su producto bruto interno no es pues, ni, ni la cuarta parte del Perú. Bolivia, el actual economista, que es un economista, ¿no? que es un hombre honesto, un hombre honrado, Luis Arce, que, es este, que fue ministro de Economía de, de Evo Morales, porque cuando a Evo Morales le impidieron este, ser nuevamente candidato presidencial, entonces el partido de Evo lo decimos a él como, como, como candidato presidencial y ganó las elecciones limpiamente este, eh, Luis Arce que es un buen economista, sabe los problemas de su país, quiere a su país, se ha dado el lujo, ¿no es cierto? Luis Arce de, este, de rechazarle préstamos que el Fondo Monetario este, le ofrecía el Banco Mundial. no Porque ellos te dan los préstamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, para someterte a ti. Una vez que te dan los préstamos, firmas un fin, su contrato, te sometes a su... a lo que ellos digan. O sea, la economía boliviana estaría intervenida, pero este señor tiene pues, el concepto de dignidad, es un patriota, y ha rechazado el dinero del Fondo Monetario, del Banco Mundial. No quieren préstamos bolivianos. Fíjense, si lo están haciendo ellos, y nosotros que tenemos, eh, dígense más riqueza que ellos, pues ¿cómo no vamos a...? El Fondo Monetario no nos va a hacer nada a nosotros, señores, si restauramos la Constitución del 79. Van a venir a rogarnos los del Fondo Monetario, si restauramos. Bueno, les agradezco, ya tenemos más de dos horas. Les agradezco la atención. Este, La próxima semana voy a explicarles el modelo económico neoliberal y si, y si hay tiempo, bueno, les voy a decir cómo fue que Singapur salió de la pobreza. Para que vean que es posible salir de la pobreza. ¿no? Pero es decisión política, es liderazgo, es visión de país, ¿no? es patriotismo, no es querer a su patria. O sea, porque los neoliberales. Y todo el bloque, de eso no tiene patria, su, su patria, no es cierto, es el dinero. Para ellos se aplica, no es el lema, no salvo el dinero, todo es ilusión. Para estos bloques de, de derecha. Eso es lo que los une a ellos. Ya, entonces la próxima semana voy a tratar de explicarles con más este entendimiento. Muchas gracias. Buenas noches.